Nosotros, los panameños, siempre hemos tenido un vínculo cercano con la naturaleza. Panamá se caracteriza por tener no menos de un 40% de su territorio cubierto por bosques primarios espesos. El bosque es vida, es agua, es aire limpio, es salud, es todo para nuestro país. En lo personal, para mí, el bosque eh, significa Panamá, es lo que es el país, es lo que es la nación. Yo trabajo en la Policía Ambiental, que pertenece a la Policía Nacional de Panamá. Nuestra función principal es la de re resguardar, preservar, mantener, vigilar y darle seguridad a todo el patrimonio natural del país. Entendemos nosotros que todo el ambiente de una u otra forma está interconectado. Todos los días nosotros trabajamos con Interpol. Todos los días nosotros generamos acciones operativas tendientes a la captación, a la vigilancia, a la captación de información. Interpol es una institución que nos apoya en muchos aspectos, red de información, posibilidades de capacitación, e inclusive con dotación de equipos, tener a Interpol. Es como tener el control de la información ambiental. Al final, eh, toda la comunidad de policías eh, entienden el, el valor que tienen eh, los recursos naturales. Por consiguiente, eso es beneficioso, que todas las policías del mundo sepan que nosotros eh, estamos cuidando el, el, el recurso natural. La deforestación conlleva a muchos impactos ambientales. El Canal de Panamá se llenaría de sedimentos, de suelo, se gastaría mucho más en el dragado de estos lagos y de la ruta por donde transita. Si el Canal de Panamá no existiera, los peajes del transporte marítimo costaría mucho más y de allí pues la importancia del Canal de Panamá en la economía mundial. Nosotros tenemos personas o grupos que depredan la, las especies vegetales. Siempre va a existir el grupo criminal, que de una u otra forma quiere lucrarse a través de nuestros recursos. Esta es la especie o el tipo de madera que es eh, solicitada en los mercados internacionales. Este es el, el árbol conocido como cocobolo. Y es lo que le llamaríamos nosotros el oro verde panameño. Son como 500 libras por listón, sí. Que ellos entran aquí para esto. Y bueno, está además recalcar de que esta especie está protegida. No nos desanima, porque si nos desanima, estuviéramos desanimado, la guerra la guerra estuviese perdida. Digamos que esta es una, una batalla que ganan ellos pero no ganan la guerra y nosotros le apostamos a ganar a la guerra. To tackle these kind of crimes, Interpol uh, has strongly recommended creating task force at a national level. nacional. Task force increases the capacity to tackle the criminal network because you have different types of knowledge and mandate in just one team. And this is one of the, the key clave that we are promoting uh, uh, in our member countries. Gracias a este trabajo interinstitucional. Y con Interpol se ha visibilizado y ha salido a flote el crimen organizado de especies maderables como cocobolo y otras. Estamos trabajando muy coordinadamente eh, todos los estamentos de seguridad, la Procuraduría de la, de la Nación, el Ministerio de Ambiente para frenar estos delitos que tienen muchos años, más de una década, que se están realizando en nuestro país en contubernio con otras naciones del mundo. La Fiscalía Superior de Ambiente tiene como función en Panamá la persecución de los delitos ambientales. Y estas redes criminales no solamente trabajan a nivel nacional, sino internacional. Por lo tanto, tener esta coordinación como Interpol nos ayuda bastante para detectar estas redes criminales y los perfiles que se encuentran extraterritorial en Panamá. Pocos países del mundo tienen más del 50% de su cobertura boscosa, en Panamá lo tenemos, y es una, una gran responsabilidad de todos los panameños de cuidar los servicios ecosistémicos que dan nuestros bosques a nuestros países. A mí lo que me motivó a ser oficial de policía fue eh, brindarle seguridad, brindarle defensa a toda la nación, a todo el país, entendiendo de que sin, sin seguridad no hay desarrollo. Por consiguiente, si, si mi granito de arena o aportar en, en, en seguridad ayuda a desarrollar el país económicamente, yo ahí estaré siempre.